¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mully vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbit Nos toca enfrentarnos a la gran gorrinadora Gigantona Así que vamos a por ello Ya he dado los puntos de habilidad Pero creo que me voy a arrepentir Y vamos a dar salud Porque aquí sí que necesito salud ¿Cuántos me ha dado? Me da dado uno Recuperar uno, tío me da uno solo, cantidad de mechas, daño de los mechas, en el primer turno un Spartan un 25%, voy a quitar esto y voy a dar vida a tope a los chiquillos, eh, vamos con Luigi, con Luigi no llevo nada de vida, Vamos a quitar esto, que voy cargado de objetos, vamos a dar aquí, porque me he dado cuenta de que lo estaba haciendo mal. Proyectil fantasma, recuperación, mirada a cero, vamos a quitarle esto. Daño de mirada a cero, es que puede ser clave. ¿Y esto que Disminución un 10% en 8 metros. Hombre, no creo que disparé poco, la verdad. Eh, a poca distancia, quiero decir. Y lo recupero con este. No, mierda. Me falta el Estela. Disculpad, porque me he dado cuenta ahora cuando estábamos empezando. Ah, esto ya lo hice. Ah, no. Vale, tengo que poner aquí algo... El crítico tiene que ser sí, munición extra por supuesto, duración de hastío, dos turnos, podría ser la bomba, vamos a quitar lo mismo, aquí, y le he puesto esto, es que el alcance de hastío me da un poquito igual, Estamos ahí, que sí, que no, que sí, que no, que nunca te decides, ¿eh? Ambiente caldeado, cada proyectil inflige un 5% más. Lo del punto de actividad es que puede ser clave. Porque voy bastante cargado de objetos, que he cogido bastantes objetos. Como veis, tengo de esto, tengo de todo. Así que, lo siento por estos tres minutitos invertidos, pero espero que sea para bien. Vamos a por la gorrinadora Vamos a por la gorrinadora Necesito vuestra fuerza Haced como en Son Goku y dadme vuestro ki Vamos allá, vamos allá En Dragon Ball Sí, en Dragon Ball Vale, vamos allá Vale Vamos a poner esto aquí eh, Estos a qué son débiles A qué son débiles Sonis débiles a... Uh, a descarga ¿Y este era congelación? Sí. Vale, pues con este tenemos descarga. Así que es un poco sacrificar a Bowser. Patapum, patapum, patapum, chimpum. Pero oye, con un poco de suerte... Lo gozamos, ¿no? Uf, que nos hemos quemado... Y me tengo que quedar al lado de todo en La mandanga, ¿no? Y, y, y, y, y Me quedo aquí bastante Bastante mal Me quedo ahí bastante mal ¿Qué queréis que os diga? Ah, pero tengo Acelerón Y como me quedo bastante mal Es que activo esto Tengo mirada a cero. Tengo mirada a cero. Es que si tuviese la fortuna... No me digas... Ah. Si tuviese la fortuna... De que con los mechas explotar esto... Se quemen. Y tal, ya sería la bombísima, tío. Mirada de acero activada. Vamos a darle con la gorrinadora. A ver qué hace la gorrinadora, porque igual puede ser clave la gorrinadora, ¿eh? Recuperación de Spark, que me la matarán enseguida. Vale, se mueve. 700 y 600. Ese muere. Buah, qué deluxe, Ray. Qué de lujo. Y le ataco... Si le ataco a este... Puedo... Darle acelerón... No llego ahora aquí a darle acelerón, ¿no? Uf, ¿a quién atacar? Con este... Aún tengo que decidir... Con este le quito 70, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No, es que tiene 1400, tío Hombre Hastío dispararle Me la voy a jugar Porque dispararle Más el fuego Se quema Me quema Bowser Se va a acercar Me lo mata Me lo mata 1300, chavalote pero es que también os digo. También os digo, vaya fastidio. No, no poder darle con esta, ¿eh? Voy a darle. Voy a darle, me la juego. A matarlo. Pero, pero, pero, pero Ahora sí que le doy wey. Y... ¿Con quién puse la recuperación? Porque tengo que acercarme y revivir a... A Bowser La tengo con Luigi Tengo que mover a Luigi Que es el único que no quiero que se... Fucking mueva No lo he pensado Pero bueno Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Qué poco me gusta como caza la perrita tengo que mover, ¿eh? Tengo que mover filas y mover a Luigi. Al que más quiero proteger... Buah. Vendidísimo. Tenemos que intentar acabar con este, la gorrinadora irá por el pequeño, irá por el grande. Qué fucking mala suerte, ¿no? Es que la gorrinadora... Gigante... Solo le golpeó aquí, ¿eh? Este no le quito apenas nada. Con este es que no puedo hacer otra cosa. Me la voy a matar. Me lo va a matar, porque seguro que me... Entre que me echa y no sé qué. Confirmamos que tengo muerto a Luigi. El que me revive a todos, lo tengo muerto. Buah, si le hago el hastío y no me mata a Luigi, sería eh, coronarme. Pero ahora, claro, no le puedo disparar Ah, bueno, es que si le disparo le activo Si sí, no recuerdo mal Bueno, se centran en la gorrinadora. ¡Ay, qué perro! Bueno, ya empezamos con estas mierdas Mueres, hijo de tu madre. Tengo que curar a Luigi de alguna manera. ¿Dónde puedo poner? Es que no sé dónde poner a Luigi. Creo que ahí detrás. ¡Fly Luigi! Pero es que, claro, como me golpeen. Al Estoy fastidiado, ¿eh? Con Luigi tengo que matar a este. Le queda solo cuatro. Vamos a... Activarnos el reflector. El reflejo, perdón. Con esta... ¿Cuántos turnos de...? ¿No me dice cuántos turnos de hastío le queda? No me lo dice. ¡No! ¿Qué quiero? Que me salga uno o dos posibles enemigos Mato a ese de ahí Creo que Y Uso objeto ¿Cuánto hace? 255 de Daño en área Pero qué área Como... En vez de activar mi mirada a cero Mato a los dos, vale Va a ser esto No me digas que tenía acelerón con este qué burro La madre del cordero Me compensa Mirada a cero y me queda un enemigo allí que puedo invocar. Y ya... A ver, la rabiz estela. Es que tengo que matar a ese que invoca, ¿eh? Con... No le golpeo desde aquí. No le golpeo. Puedo intentar... Cu puedo curarme. Bo a ver, esta... Lo único que hace es empujarme. Vamos a curarnos. Y dispararle. Curarnos y dispararle. Va a ser nuestro juego. No le quitamos mucho. Pero le quitamos algo. Vale. Tengo que hacer que Bowser salte. Y matar al... Uy, que el movimiento de Bowser es el limitado. Tengo que... Matar con Bowser al invocador. Vamos a activarnos el reflejo. Y va a activar los mecha, pero como van a explotar todos, voy a dispararle a aquel, aquel de allí. A este. Encima crítico. Y con Luigi. ¿Me puedo quedar tal que aquí? No, mejor desde aquí. Más protegido, ¿no? No le doy. Me cago en todo lo cagable. 0%. ¿Y si sales por el otro lado? ¡Poe, macho! Me tengo que quedar aquí. ¿Por qué ahora 0%? mucho daño, eh. Con un poco de suerte va por Bowser. En vez de por Luigi. Y con este me curo. No sé. Recuperación, reinicia... Al instante todos los spark. Inicia mo nuevo movimiento. Inmunidad durante tres turnos, pues... Inmunidad. ...a los super efectos... ...pero no elimina que ya se haya aplicado... ...me interesa curarme... ...me voy a curar... ...es que... ...creo... ...lo inteligente es que vaya... ...a por la rabid... ...pero es que este no puede morir... ...la gigantona me refiero... ¿eh? ...que vaya por la rabid... Vale, no me golpea Efectivamente va por la rabiz Lo que os decía Salen estos ¿Dónde está? El invocador está allá atrás ¿Dónde voy con Luigi? Para protegerle Muévete Luigi Lo voy a mover aquí detrás de ese gigante ¡Uf! ¿Salta? ¿Por qué no me hace salto en equipo? Me cago en la mar, juego Que es un mini salto También te digo Vamos a Activar la mirada de héroe De acero, perdón Vista de héroe es lo del de otro no, de Mario. No sé si visteis la peli. Vale. Ahora activamos los mecha. Buah, me viene de lujo. Qué de lujo. Qué de lujo porque puedo dañar a los portales que han salido. Espero que me alcancen con Bowser. Desde este... Uf, y con un poco de suerte... Con Estela... Con este no me interesa. A ver. Bowser está muy tocado y no puedo recuperarlo. Pero tengo el revivir. Vamos a empezar a jugar. Si hago la estrategia de... 255 de vida. Quitadnos el objeto este. Y esto no sé cuánto tiene de vida. 253. O me curo... O mato. Me voy a curar... Solo daño a uno. No puedo dañar a los dos. Turno del enemigo. Y Raviz Estela está muerta. La gorrinadora. La invocación de la gorrinadora. Se ha ido por Bowser. No esperaba yo esto. Joder, menos mal que la ha curado. Pero aún así me la van a matar. Tiene que salir a un enemigo más Me va a quitarle esos 400 Pero vamos ¿Cuánto me quitó? 461 ¿no? Y tanto, que fatal, tío Me parece horrible Me parece horrible, tío Esto que acaba de pasar Que salto en equipo para que se quede ahí vendido. No me. No me interesa lo más mínimo. Y en este. En esta batalla. No me interesa. No me interesan grandes cosas aquí, eh. dañes al barril, vale. Ay, oh, me hago daño, tío. No me lo puedo creer. Y me quedo aquí vendido. Qué fucking mierda, chaval. Eh. Me... me lo va a matar otra vez. Esto se van a quedar ahí y van a seguir saliendo, tío. Es que fucking shit, my friend. Oh my fucking shit. ¿Qué hago? Reflejo y es que me va a echar tío. Voy a sacar a los meca. Si queda alguno vivo y que salta el meca sería lo suyo. Pero le voy a dar con todos. Es que no le voy a bajar ni de los... Con todo el daño que hace... Reflejo. Y con este... Voy a... ¿Dónde estaba? Esto. La recuperación de los Spark Para revivirlo otra vez Espero Que no haya ningún inconveniente Invoca otro Se queda ahí No me ha golpeado a Luigi Eso es un dato mega importante Salen los pesados estos vuelvo a invocar Se están quedando ahí Dentro de lo malo, va a haber overbooking. Es que también es mala suerte que, que salgan tres de cada uno, ¿sabes? También es mala suerte que salgan tres de cada uno. De cada portal, me tercero. Recuperación de Spark, vale. Tengo que saltar con Luigi y tratar de alejarlo. Pero también te digo, vamos a... Es que no sé si en el aire me interrumpe la gorrinadora. Le he liado mucho, ¿no? Le golpeo dos veces con esto. Así que voy a activar esto en vez de dispararle yo. Porque estoy muy cerca. Vamos a... Tirarle esto. Claro, pero es que tampoco me puedo alejar... ¡Qué bobo! Tampoco me puedo alejar mucho Luigi de Bowser porque tengo que jugar con esto. Todo el rato. Tengo que dejarlo más cerca a Bowser que a Luigi. Para que me ataque a mí. Pero si es inteligente, vendrá por. Vendrá por Bowser. No, por. Eh, si es inteligente, va por Luigi, no por Bowser. Me matan a Luigi No me mata ninguno Voy a volver para atrás con Luigi Pero vamos Bowser, acércate Tengo que volver para atrás Y me tengo que Curar sí me tengo que curar Uf. A ver yo creo que me matará a este Vamos a jugar a que nos mata A Bowser entonces necesito Otro, no ya tengo recuperación de Spark Así que vamos a jugar A que me mata a este A que viene a por este Y lo puedo revivir no tengo otra recuperación de Spark, ahora que lo pienso. Y qué importante es la recuperación de Spark, ¿eh? Chavales. 578 nada más, tío. 361. Turno del enemigo o... No, tío, la he cagado Vamos a soltarlo Y en el turno siguiente Y tengo suerte Este sí, me va a invocar a otro y a golpear Si esos ya se meten en la batalla Ya me empieza a molestar Y ya tengo que estar gastando ataques A 90, eh A 90 Luigi No le golpeo, pero con... a este sí Antes de que se me vaya la pirola La pinzota, quiero decir Bowser, muévete Tengo que jugar muy bien esto Aquí tengo que Activar reflejo Y disparar Pero disparar cerca de Luigi Para que no haya problemas Y la mierda es la Rabbid Estela tío. Pero bueno tener a, Haber tenido ahí a Rabbid Estela Me ha ayudado me ha ayudado, en verdad Vamos a activarnos La mirada a cero Y ya está Turno del enemigo 7... 7400, ¿eh? Grititazo, ¡Sí! bien Muerte de una 429, me lo tira fuera. ¡Oh! Pero Bowser me lo ha dejado muy lejos. Recuperación de Spark. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Qué polla! ¡Qué polla más gorda te acabo de tener! Qué pollaza más gorda acabo de tener Y con Luigi me curo No le ataco A ver si me sirve esta pollaza gorda eh. También te lo digo Vamos a echar esto A ver si alguno va por, no va por la gorrinadora Bien no llega a explotar. Uf, pero pueden animar al resto. ¡Qué peligro! Puede animar al resto, tío. Puede animar al resto. No lo he pensado bien. Puede animar al resto a acercarse y disparar. Esto puede animar al resto a dispararme. Oh, tenía que haberme acercado más a él, ¿verdad? Para disparar todo. ¡Oh! ¡Qué mal! Vale, bueno, ni tan mal. Qué bien me vendría la invocación de Gorrinador a tirarla ahí. ¡No! Me lo va a matar. La pollaza gorda la acabo de liar. <risa> Mirada, cero. Bien lejitos. Y con Bowser... Me voy a alejar... ...lo máximo posible para que no... tal ...vamos a dar esto... ...por poco que le dañe pues... ...bienvenido sea... ...recuperación de Spark... ...y... ...nos plantamos... ...en los seis mil... ...oye estamos sobreviviendo... ...llevo media hora aquí para na, ...para que luego me maten de un turno... ...me salgan nuevos portales ahora Encima me hace crítico, tío Tengo que matar a ese ¿eh? Uno Y dos Joder, me estoy dejando una de B Curaciones, pero es que son necesarias, tío Tres turnos, eh Hay que sobrevivir tres turnos para recuperar a Bowser. Tengo que... Matar a este. De alguna manera. Es que... Voy a tirar los mecha en el lejos. De tal manera que quede alguno vivo. No... Tiene que quedar alguno vivo y se distraiga en vez de atacar a Bowser. ¡No, tío! Mira que os estoy diciendo que tiene que quedar alguno vivo, ¿eh? Reflejo. ¿Dónde dejar a Bowser? Vamos a ver. Este entre movimiento, ataque... Es que tiene ahí se tiene que mover... Claro, estoy contando con que vaya por Bowser Pero es que entre el movimiento y tal Con Luigi que me... Ah, me queda un ataque ¿Le puedo matar? ¿Le puedo matar? ¡No! No muere, hijo puta Meta por... La chingada madre que te parió va por Bowser y si la orinadora va por Bowser No, va por Luigi. Chingada madre. Vete por ahí. Tengo que curarme Salta Salto de equipo Curarme El último, eh No me da, no me da No me da la vida Para quitarle 4000 de vidaza, chavales 4000 de vidaza Es lo que me queda Por quitarle No me da Vamos, es que ni de broma Malditos portales, chaval. La que me han liado en los portales. Vamos a alejarlos de tal manera que no puedo atacar a los dos bien. 4.000 de vida. 4.059. No le quito 4.059. Ni de broma, tío. Si me atacas a Bowser creo que me queda un, un turno de, para poder revivir. Me va por Bowser y no tengo en este turno... No, ¿ves? Aún tengo que vivir otro turno más. Y no me puedo ir al otro lado porque si no aquellos de allí... ¿Qué? Y si me alejo mucho de Bowser, ¿qué? ¿Sabéis? Es que... Le quito una mierda aquí, tío. ¿Y activar esto? Si la muevo para aquí... Me, as me arriesgo a que no me deje pasar. No, me voy a quedar aquí. Vamos a quitarle... Esto... Si no hay vida, no hay esperanza, ¿no? He perdido 38 minutos de mi vida Para que me maten este turno Es que mirad cuántos enemigos, ¿eh? Me voy a quedar a un pelo de culo, ¿eh? Ahora que lo pienso me quedo a un pelo de culo. Porque si os paráis a pensar. Le voy a dejar con muy poca vida. Le voy a dejar con muy poca vida. 2644. Me activo la mirada de héroe. De acero. Me voy a activar. En este caso, me voy a activar el reflejo. Que no había más curaciones, ¿no? No hay más curaciones. Es que por mucho que le ponga la protección, inmunidad de super efectos, que tampoco... Voy a darle con los mecha Es que va a ir a por Luigi Si es inteligente va por Luigi Aún encima no he tenido Esta vez eh, Cuando dije lo de polla gorda Efectivamente tuve Pero la malgasté Porque la recuperación esa Si la llego a tener ahora bien 26, 2200 eh Los dejo lejitos, pero... 2200 se quedará en unos... Cerca de 1500. Se va a quedar en 1500 de vida, tío. Después de... 40 minutos... Me va a dar mucha rabia. Y va por Luigi. Que con Bowser no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer porque no le quita tanta vida. Es resistente, pero... Menos de 1500. Fijaros, ¿eh? 1315. Le vamos a quitar 400, 900 por un turno, tío. Por un turno no voy a ganar. Si le quitase 415 otra vez. Por un turno... Contando con que le quitase 415 otra vez... ¡Qué rabia, tío! ¿Qué ha pasado ahí? 666... 500 y pico... No, es que... Aún peor, ¿eh? Aún peor, tío. El movimiento... Pero claro. Empuje, pero. Fuá O sea, me. Está callado. Es que está tan esquinao. Pero aún así no tengo. En el siguiente turno no tengo. ¿Verdad? Me voy a ir a la esquina. No sé si me puedo evitar aquí el turno. Se mueve más el salto, es que no me da. ¿No me golpeó? Por Dios, por Dios. Jugada maestra, acabo de hacer jugada maestra. T Tiene que ser. No me quedan bloques. No me quedan bloques. No me quedan bloques, tío. Si llego, me llegan a quedar bloques explosivos o un acelerón. Tío, tío, la recuperación de Spark o los o los mecha. 413, lo máximo, tío. 189. Dani. Pero no queda vivo. Botalla superada. Botalla superada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Pensé que había tirado 44 minutazos de mi vida! ¡Vamos! 73, ¿eh? 73 turnos. Héroes derrotados, 23. Ojito. Nuevo aspecto de arma. ¡Guau, chaval! No me lo creo, ¿eh? No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo, chavales, no me lo estoy creyendo. Esto me parece increíble, por favor, por favor, lo nunca he visto. Espero que os haya emocionado, igual que a mí, os haya gustado. Aunque haya sido mucho rollo de pim pam pim pam, el final es increíble. El, el final me, me ha matado a Bowser, yo creo perfectamente me ha matado a Bowser. Pero bueno... No me voy a quejar que me pone batalla superadita, así que chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!